Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver qué es y cómo se implementa una ALU, una unidad aritmético-lógica. Las unidades aritmético-lógicas, o también conocidas como ALU, de su acrónimo en inglés, son circuitos que lo que realizan son varias operaciones bien aritméticas o bien lógicas, es decir, aplican operandos lógicos de los que ya hemos visto, SAN, OR, etc., ...o operadores aritméticos como por ejemplo la suma, la resta, multiplicación, etc. Así que, para poder llevar a cabo este tipo de, de, de funcionalidad, ¿qué necesitamos? Pues vamos a necesitar como entradas del circuito los operandos... ...típicamente van a ser dos operandos de n bits, de entrada, Esos serán do, las entradas del circuito... ...dos operandos con los que tenemos que aplicar esas operaciones... Y luego, como típicamente implementan más de una funcionalidad, implementan varias posibilidades, se pueden hacer varios tipos de cálculos aritméticos o lógicos sobre esos operandos, también vamos a necesitar unas entradas, m bits de entrada, para poder configurar, para poder indicar cuál es la operación que queremos que se realice y cuyo resultado esté a la salida del circuito. Típicamente la salida del circuito va a ser de n bits, pero podrían ser, haber casos en los que fuese n más un bit, por ejemplo, si estamos implementando alguna operación de suma y queremos tener el carry a la salida, etc., pues es, en el proceso de diseño, en el proceso de creación de la ALU se pueden tomar ese tipo de decisiones de diseño y decidir que a lo mejor la salida pueda ser de bits más grandes que los operandos de las entradas, de un mayor número de bits a la salida que, que de bits de entrada haciendo los operandos, debido a la tipología de las operaciones que tengamos. ¿ok? Así que, de forma resumida, vamos a tener dos, por dos veces o dos entradas de n bits que corresponden a los operandos. Vamos a tener m bits de operación para poder escoger entre cualquiera de las dos elevado a m operaciones. Si tenemos eh, m bits de entrada, podemos indicar 2 elevado a m valores distintos, es decir, podemos seleccionar 2 elevado a m eh, operaciones distintas y vamos a tener típicamente n bits, pero ya hemos dicho que en algún caso podría ser la salida de mayor bits, de un número de bits mayor que cada una de las entradas correspondientes a los operandos. ¿Cómo implementamos una ALO? Pues no vamos a necesitar ningún tipo de de circuito o de conocimiento adicional a los que ya tenemos. ¿vale? Fijaros que yo he dicho que vamos a aplicar operaciones lógicas o aritméticas que ya conocemos. ¿Cómo se van a llevar a cabo estas operaciones? No es que el circuito eh, haga una operación u otra en función del valor o de la operación seleccionada. La implementación va a consistir en que dispondremos de todo el hardware, de todos los módulos que llevan a cabo todas las operaciones las entradas del circuito se enviarán a todos estos eh, módulos, a, todos estos, eh, eh, a todo este hardware que realizará esas operaciones y luego de forma paralela se llevarán a cabo todas las operaciones y luego a la salida escogeremos únicamente, seleccionaremos únicamente la salida del módulo que a nosotros nos interesa en función de las variables de control las variables de operación que nos hayan indicado. ¿Cómo se traslada eso a una implementación hardware, una implementación en circuitos? Pues vamos a tener 2 elevado a M módulos, tantas, tantos como operaciones tengamos, que van a implementar todas y cada una de las operaciones que puede llevar a cabo el, eh, la ALU. Y luego, como hemos dicho, vamos a tener que seleccionar entre a la para poner en la salida el resultado del módulo que a nosotros nos interese en función de las entradas M. ¿Cómo seleccionamos en con un circuito? ¿Qué circuito nos ayuda a seleccionar? Pues un multiplexor, un selector. ¿okay? El multiplexor es el circuito que nos ayuda para 12, eh, para 2 elevado a m entradas, escoger una de esas entradas y ponerlo a la salida. Será un multiplexor vectorial ya que necesitaremos escoger n bits, porque cada uno de los resultados va a ser de como mínimo n bits. ¿okay? Así que el diseño básico de una ALU es eso, los módulos que re, eh, implementan cada una de las operaciones y un selector que escoge el módulo en función de la entrada M de nuestro sistema, ¿ok? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Imaginaos que nos dicen que, que, que, que, que implementemos una ALU con cuatro posibles operaciones. La primera operación será una operación suma sobre dos valores de cuatro bits, una suma en binario natural sin signo, ¿ok? La segunda va a ser la operación AND bit a bit de dos valores de 4 bits. La tercera va a ser la NOT del primero de los operandos, de la entrada A, del operando A. La NOT de sus 4 bits, es decir, los, la NOT bit a bit para cada uno de sus bits. Y por último vamos a tener otra operación, que es la operación OR de nuevo de esos dos operandos de 4 bits. ¿OK? Así que básicamente lo que vamos a tener, nuestra, nuestra ALU, sería algo tal que así, si usamos la representación que hemos visto al principio, la entrada A, que serían 4 bits, la entrada B, que serían otros 4 bits, y la entrada F, los bits F que, que, de operación, o llamémosle como de control, como queramos, ¿qué cuántos bits serían? Serían 2 bits. ya que tenemos 4 operaciones, 2 elevado a 2 es 4, o logaritmo en base... 2 de 4 es 2. Necesitamos 2 bits para codificar, para seleccionar todas y cada una de esas 4 operaciones. De forma general vamos a tener 4 módulos, uno para cada una de estas operaciones que nos indican que tenemos que hacer. ¿Ok? Voy a hacerlo al, a, a un detalle muy fino, a un grano muy fino. Voy, por ejemplo, en el caso del sumador voy a llegar a dibujar. Todos y cada uno de los, de los fulares. ¿Ok? Así que, fijaros, yo de entrada, ¿qué tengo? Tengo A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0. Tengo esas cuatro, esos dos operando de 4 bits a la entrada. ¿Ok? El primer módulo que voy a implementar es el de la suma, por tanto necesito un sumador de binario natural sin signo de 4 bits. Dicho de otra forma, necesito 4 half ¿Eh? Estos son half -haders. ¿Vale? Que tienen la salida de la que lo que hacemos es, entra como un carry de entrada al siguiente halfader, y luego tenemos la entrada A y B de cada uno de estos eh, circuitos. Para simplificarlo, imaginaros que las líneas no las pongo para que sea más simple, pero esto sería A3, B3, A2, B2, A1, B1... Y A0, B0. ¿Ok? Y por tanto aquí tendría los resultados R0, R1, R2 y R3. ¿Ok? Este sería el primer módulo. El segundo módulo sería un cuatro puertas AND. Una puerta AND, una puerta AND, una puerta AND y una puerta AN. A cada una de estas puertas AND tendría que conectar pues cada pareja de bits. A3B3, A2B2, wepa A1B1 y A0B0. Y esto de nuevo pues serían los resultados R3, R2, R1, R0. Después, la siguiente operación es una NOT. La NOT pues sería únicamente de la, de la A, pues serían cuatro negaciones una not bit a bit. Y aquí tendría la entrada a 3, a 2, a 1, a 0. Y de nuevo, resultado 3, 2, 1, resultado 0. Y ya por último, a ver si me cabe, necesitaría una OR para cada uno de los 4 bits, para cada parejas de 4 bits. Entonces, una OR, otra OR, otra OR. Y otra hora. Y aquí de nuevo tendría las entradas A3, B3, A2, B2, A1, B1 y A0, B0. Y las salidas serían resultado 3, resultado 2, resultado 1, resultado 0. ¿Ok? Así que aquí tendría el módulo que suma, el carry de salida final. Supongamos que en este caso no, no me interesa, ¿vale? Solo me quedo con estos cuatro bits de resultado. Aquí tendría el segundo módulo de operación, que sería el de la AND Tengo las cuatro salidas correspondientes. Aquí tendría el tercer módulo con sus cuatro salidas correspondientes. Y el último módulo con sus cuatro salidas correspondientes. ¿De acuerdo? Y ahora lo que me queda es que la salida final, la R final de 4 bits, sea un multiplexor o se escoja a través de un multiplexor en función de las entradas de, de, de función, de operación que nos indique. Hemos dicho que van a ser 2 bits, por tanto necesitaré un multiplexor de 2 bits de entrada. S0, S1 que van a corresponder a los bits de, de función o de operación o como queráis llamarlo, F0, F1. Por tanto, voy a tener cuatro casos. Es un multiplexor -vector vectorial de cuatro bits, entonces a cada, a la entrada de cada una, cada una de estas entradas van a ser de cuatro bits y estos cuatro bits irían conectados aquí. Estos 4 bits irían conectados aquí, estos 4 bits irían conectados en la entrada 2, y estos 4 bits de aquí irían conectados en la entrada 3. Y aquí a la salida yo tendría los 4 bits que se seleccionarían en función de la operación que quisiéramos. Por tanto, si por ejemplo a la entrada tuviese el 0,1 estaría escogiendo si, F, si F1 vale 0 y F0 vale 1, estaría escogiendo esta operación que debería ser la AND de los dos bits y efectivamente el resultado que me estaría quedando es con estos cuatro bits de aquí. Si escojo, por ejemplo, si en la entrada hay, si en la entrada de selección tengo 1-1, lo que se está escogiendo es la operación número 3 que está conectada con la OR y efectivamente la operación 3 tenía que ser la OR. ¿OK? Así que esto lo podemos hacer todo lo complicado que queramos, podemos hacerlo todo lo grande que queramos. Simplemente es poner un multiplexor más grande o más pequeño e implementar tantos módulos de operación como yo quiera. Podría tener pues, 4, 8, 16, 32 operaciones. ¿vale? Y luego los bits de entrada, pues eh, tendrán, se, habrá tantos bits como el tamaño de los operandos. Si yo estoy trabajando con valores de 4 bits, pues los dos operandos serán de 4 bits cada uno. Si trabajo con 32 bits, pues serán de 32 bits, etcétera. Y lo único que hay que hacer es conectar, mandar estas entradas a cada uno de los módulos que lo necesiten. Entonces, recordar que aquí no he puesto las conexiones entre las entradas y los módulos, para dejar el dibujo más limpio, un poco más limpio, pero realmente habría conexiones entre cada una de estas entradas y la entrada particular a cada uno de los módulos, ¿vale? Pero no lo he indicado para que el dibujo quedase un poco más claro, ¿ok? Y bueno, por mi parte, poco más. Esto era todo lo que os quería contar de las, de las ALUS, de las unidades lógicas y como veis esto ya es una aproximación muy cercana a lo que son un, un procesador, un procesador ejecuta instrucciones y estas instrucciones tienen un código de operación, dos registros o dos direcciones de entrada y un registro de salida, así que el código de operación correspondería a la operación de la ALU que queremos seleccionar a ejecutar y los valores de los registros de entrada serían los lugares desde donde sacamos los datos de entrada del de operando A y del operando B, y el registro de salida sería el lugar donde almacenamos es, esa salida, ese, esos bits de salida de la A. ¿Vale? Entonces ya veis que poco a poco en la asignatura nos vamos aproximando a lo que será un procesador, que es una parte de toda la organización de, los, de, de, de un computador y que veréis en, en próximas asignaturas. Bueno, pues nada, lo dejo aquí y hasta el próximo vídeo. Gracias por todo.